El ciclo de cine y derechos humanos al aire libre que se organiza aquí a las puertas de Filosofía y Letras, pues contactaron con la casa pues con la Asamblea por la Casa Feminista de las Mujeres bueno pues para que presentáramos un documental muy empoderante. Sobre todo, bueno creo que la gente que organiza este, este ciclo está muy atenta a los movimientos sociales de Valladolid, a lo que se está cociendo, a quienes podemos aportar bueno, un granito de arena, un guiño a, a las proyecciones y nosotras encantadas tanto de la invitación como de la visibilidad y de poder disfrutar de una película así de chula. Yeah